Hola, hola, mis amigos de Facebook. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Y una vez más aquí su amigo de Meher en otra transmisión del Mortal Kombat 11 rápidamente con top control y comenzamos directo. Y qué pena lunes y martes no pude transmitir por problemas eh, uno de salud y otro por temitas que me ocupé. Pero espero que todos estén bien, muchachos. Y rápidamente vamos allá. Ya me ha reconocido el control el juego. Y... Un golpecito aplastante. Está bien, me reconoció el control del Steam, pero no... creo que ahora sí. Conquer. Conquer. <tose> no. no. no. no. no. Correcto muchachos, y vámonos a conquistar a ver qué tal, Story. Correcto, muchachos, a conquistar a ver qué tal, realmente no va a estar, Y no sé esta vez cómo se escucha el micrófono, he notado que tengo problemas con el audio, pero ya he intento hacer algunas configuraciones. Y no sé esta vez cómo se escucha el micrófono, he notado que tengo problemas con el audio, pero ya he intento hacer algunas configuraciones. muchacho vamos allá a ver qué tal que hay en las torres de tiempo y si no hay nada elegante a ver si entramos en liga o algo a ver Y obviamente comenzamos con las torres que creo ser rápidas y a veces suelen ser no tan rápidas. Y como es costumbre, vamos con Guasón. Bueno, muchachos, recuerden a todos los que vayan llegando ahí dejar su reacción, su comentario, su saludito. Todo eso me ayuda, me ayuda a seguir adelante, a seguir creciendo en la página. Ya estamos 12.500 y lagazos, gaso, la lagazos. Con Y excelente, aplastante. Me está relagueando el juego. Uf, la alegro por poco. Está lagueando mucho, está lagueando mucho. Toca verificar a ver por... Y ahí tenemos nuestro amiguito canino haciendo y toda la noche no ladra sino justo cuando prende. una provocación, las skin, bien solo torres rápidas y torres con personajes creo que específicos Scarlet Joe Manson Vamos a ver si esta vez no se la guía el toma de ronda Mondino por ahí el chavito. Round one fight. Ooh ooh uh, ooh, uh, terminé uh, uh. No, no, pero este sí se la con la misma. Está lagueando feo, me está lagueando feo. Misma Please. uh calmado muchacho no era en serio Uf, Tengo que ver por qué me está rayando tanto el juego hoy Oh no, demasiado, demasiado demasiado la me distrae mucho el la Agarre. me está desconcentrando mucho el lot cuando ponen la pantalla oscura uno no sabe ni qué carajo está pasando ayuda todo oscura que no sabe uno ni qué pasa no es que sea el juego que se le haya dado la iluminación es que esa ayuda es toda rara así Se de descubro, muchas parte de Rambos, imposible. Mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda. No, no, pero no seamos. Y que Rambo se pega a hacer lo mismo en toda la partida. Round one. Vamos a regalé todos los movimientos. De, de terminator, no hay forma de bloquearlo. Mucha, ni haciendo todo perfecto. Bastante, sí, mucha ayuda, mucha ayuda, mucha ayuda. No, no, no veo dónde está rango. demasiadas ayudas tiene esta torre <coughs> muchachos demasiadas ayuda demasiadas ayudas tiene esta torre empezando hasta por debajo de la lengua dirían por ahí terminator pero no hace el mismo movimiento en casi toda la partida y demasiadas ayudas oh, pensé que salía aplastando No. Uh, su oscuridad, cayó la noche, cayó la noche no, no hay forma de bloquear ese movimiento no hay forma, no hay forma Acá lo fue con Fatal. Serse a ver si recuerdo. <tose> ya, abajo, abajo. Arriente. Vamos a ver si se acaba Tenemos cumpleaños también hoy en la casa, no sabía, no sabía. Me disculpan si sí, hay mucha bulla muchachos, pero hay un cumpleaños justo en el piso de arriba y no sabía. Así que no podemos con Terminator en esta torre. Tenía bastante ayuda, pero bueno, ya la dejamos. Vamos a ver la otra supuesta torre rápida. No, de skin Excelente. Uh -huh. Buenas cositas. Y estas de... De varios, no sé si sean uno o sean dos. Porque <risa> la haga tanto de cañón Es lab me está desconcentrando muchísimo. Y con la pudimos ganar la primera ronda, pero me está lagando demasiado juego. pasante excelente. Oh, me toca ver porque está lagando tanto el juego hoy. Uf, demasiado demasiado la, demasiado la. Son son tres aplastantes, excelente. Oh, a sony a la que no le puedo brincar. Me está metiendo buena presión. No ah, me la va a sacar Sonia. Uf, quedamos con poquita sangre para el último. Yo qué. perdimos Ay, quería cuidarme pero no pudimos está layando está layando demasiado las zorras hoy no sé si sean los servidores, mi internet no creo que sea ¡Horrible! ¡Qué me la he mm, combo, Pero ese no no me falta uno para aplastar ah, ayuda y aplastante esa es la oh, oh, oh, oh. bastante difícil en la torre y con todo, y rat, me lo dificulta más. No sé por qué sale no tanto juego. Complicado, complicada la torre. Son tres personajes, y aún así, Uf. sobre todo como va a comenzar en la guerra. bueno, pero por lo menos, el muñeco, me responde a los comandos de combo. Uh la cagamos. Sonia y Juni. No. ¿La ¡Oh! No, se me salva. fue peor por eso digo las supuestas torres rápidas porque terminan siendo complicadas y no son nada de rápido Ese. es que la me desconcentra muchísimo Muchachos, si seguir dejando ahí su, su like me ayudaría mucho. pues pucha! Me tiro a sacar el, el aplastante, pero me di el movimiento. Pero siempre quedo con un poquito de sangre para poderle ganar a yendo ¿Aplastante? No. No. Ah. Aplastante, ahora sí. No. No sé si alcanzó, no sé si alcanzó. No. Sub-Zero wins. Y el y el para ya, marcas. Ahorita me actualizaron los comentarios, loco. Pues no sé, no me escribió tampoco como para como pa decir a ver si al fin se conectaba o qué. Por ahí, pues me dio tiempo de, de instalar los otros dos juegos. tan difíciles las, las torres ¿eh, loco no sé andar ¿eh? yo loco bueno nos toca um, charlas bien para crear un grupito bacano para jugar GTA V Pero pues obviamente todos a la misma hora Va a quedar una hora una hora exacta. Y que todos estemos ya conectados a esa hora. En el servidor de, de Discord. Los juegos abiertos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué punto del mapa vamos a ir? ¿Qué carreras vamos a hacer? O sea, ya tener todo. Porque eso de que yo comienzo a las ocho y media. Y él se conecta a las nueve y cuarto. Y usted no sé. A las diez no aguanta. La idea es algo... Voy a aprender. Ah, listo. Bacano, bacano. La idea es pues hacer algo todo al mismo tiempo comenzar directo los todos juntos los que vayan a ser parte del grupo de, de GTA V y deja ahí tu, tu reacción en el directo uh. oh, oh. Oh, me cortó el combo. Oh, no sabía que no podía brincar. qué cantidad de ayudas tan absurdas, qué cantidad de ayudas tan absurdas, ¿quién va a ganar esa vaina? lo no he dejado tanto en la que tiene el juego, pero no, increíble qué cantidad de ayudas tan...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 Terminator de mierda. Oh. Otra vez Terminator. Uf. ¿Qué fue eso? Otra oh. oh, ayuda seguida. No sé si alcanzó, no sé si alcanzó. pero que no, no. Eso le terminator sale. ¿Qué pasó? ¡Boo! La complican, la complican. La complican con la cantidad de ayudas. Oh. cantidad de ayudas tan Vamos no sacar poquito también cuando sale tipo de combo De concentrarla. no oh, ¡Cantidad de ayuda es tan absurda, de verdad! Y sí, creo que la saco. Creo que la saco, creo. No. torre tendría que dar alguna brutalidad o algo porque qué cantidad de ayudas tan absurdas Por arriba por abajo de hielo de juego Terminator lo ayuda ¿Y bien Puto terminator que me va a terminar el puta torre tan complicada, ya ve. Demasiadas ayudas de muchachos, todos los que vayan llegando por ahí, dejar su reacción me ayudaría mucho, mucho, mucho. Esta torre me está ya fastidiando. Son demasiadas las ayudas que tiene. ¿Cómo rompe, cómo? ¿Cómo rompe ahí escudo? ¡Nah! ¡Ay, me caga el combo puto Terminator! Okay. Bastante ahora no puedo amplificar uff ahí, una forma muy elegante el hielo el hielo papá y el hielo Me juega y me está desesperando esta torre lo bien. Sacamos el combo completo. Escucha. Vamos a intentar meter todo lo aplastante que podamos. Oh, antes de eso, precisamente antes de eso. Bien. No bien, no bien, no bien, no bien. No bien. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ah, ¡No! Casi, casi, casi Casi, pero las ayudas me desconcentran demasiado Y me dejan, o sea, me hacen perder los combos No, no tengo forma de hacer rápidamente los combos Entonces entremos bien. Uf, yo sabía yo que sale Rambo. Sale Rambo, terminé y tú. fuera de que tiene. Ayudas como le hijo de madre me la No uff, íbamos bien. No, ¿qué hice? No. miércoles esta torre, qué torre tan complicada qué torre tan complicada en serio ¿Puedo usar el fatal tampoco? Oh, mentira, no sabía. No sabía que no podía ni siquiera usar el fatal. Mm. Déjame buscar en los jardines de fuego. No encontrarás a Keino entre los Shirai Rayu. Tengo que asegurarme Round 1 Fight A uh, Aquello y de pronto voy a retener a sacar el fatal sin un apelo Santa, el cemento. no te fatal Uy, qué raro que no te casi no está haciendo bien pero es lejano Casi no podemos con esta torre, por lo menos unas 10 veces creo que lo repetimos F, Richard León, ¿cómo vas, ¿Cómo va la cosa? F, R, F, R, F. R F porque casi no la podemos hacer Casi no Casi que no podemos con esta torre A todas esas personas que están dejando ahí su apoyo. Gracias, gracias. Así que no podemos con esta berraca torre. Vamos a ver ahorita la otra torre que hay por ahí. Durango Liz, me objeto. ¿Tú juegas con computador o qué? Sí, juego con la, la de Steam. Juego la versión de Steam. Uy, Brutality, Scorpion, con razón. Me pucha cuando son brutalities y buenas skins como esas, es que son re difíciles las torres. ¿Y qué? ¿Cómo, vas? ¿Cómo va todo? Héctor, casi no podemos jugar. Y estas es de personajes específicos, pero los personajes, quienes son? Baraka, Frost Y Poco a poco juego con ellos. Vamos a intentar jugar a ver qué tal, aunque estas son torres específicas. Eh, juego con eh, la versión de Steam, que creo que para consola no, no va a dejar. Eh... O sea, el juego no tiene. La capacidad que no sé por qué hicieron esa estupidez los de los de la Warden Brother o los que hicieron el juego De si tienes consola puedes jugar con los que tienen consola y los usuarios de PC solo pueden jugar con los usuarios de PC Pero ni siquiera he creado salas ni nada en el juego porque pues no tengo de momento conocidos que tengan el juego en la versión de computador Todos los que conozco lo tienen en Play y en Xbox entonces queda un poco difícil, vamos a marcar unos cuantos combos de frost acá porque es un personaje que no conozco muy bien Uf. bien porque hay torres que la llevan tan cero es vos 360, o okay? qué? Mm, eh, Luis tiene el es vos 360, mi hermano lo que se me le venga la traba Luis tiene vos 360, pero pues me tocaría comprar la versión de mortal para 360 y decirle que me lo preste para hacer streaming, comprar la capturadora esta pues, vez se salió como enojona fatal que esto lo tiré de una mm, lo acabo de decir y lo tiro lo acabo de decir y escucha no me le cubro fatal y alcanzo alcanzo a bajarme la toda Está dando y no consejo, Quiero ver brutalities, re poquitas, repoquitas, poquitas, recalca la plan de estar de que no deben de venir el viento o sea, rápidamente de las unas... de qué levantamiento de barreras. Aplicó todo el combo, ja, ja, ja. se me luenga la traba. Sí, hay <ríe> un, un compañero de trabajo que iba así. Ese. Ajá. Lo que hice fue amplificarlo y no tengo que amplificarlo. Presionar rápidamente X o Y. Cueva. Pero vale dale, Mercia, si me gane. ¿Por qué lo vuelves a amplificar? no oh, Pude sacar el Brutality. Quería sacar. Cercano, medio, atrás, adelante, abajo, adelante. Me luenga la trabaja. Sí, tengo un amigo en el trabajo <ríe> que sí la agarré sin miga. ¿Cómo, ¿Cómo que te dice? ¿Luenga, lengua? ¿Qué es lo que te dice? Que la luenga, hombre, la luenga. No soy muy amante a Frost, aunque tiene para sacar buenos combos. Me toca practicar como lo he hecho con ya los 6 personajes que más o menos manejo. Sigue practicando con los demás personajes. Como a todo, recuerden, muchachos, ir dejando su reacción, su like. ahí Me ayudan mucho, mucho, mucho. Pues no les digo que compartan también, pero pues me ayudan si comparten mucho. GG, Richard, gracias por ese GG bien, lo vamos entendiendo a poco oh, puto grito, cuando lo cojan en el aire estaba aplastante fijo Bien, combo de 217 mil. Bien. Un personaje que no conozco, bien, bien. No sé cómo llegué aquí. <ríe> Pero bacano, dale ahí. Deja ahí tu likeazo y. Y tu ayuda, me ayudas mucho dejando ahí tu, tu aporte para el directo. Suele pasar. Ahorita tengo el alcance bastante limitado de la página por un berraco meme. Y pues el castigo que se le ocurrió a Facebook fue limitarme 30 días en el feed. Entonces ahorita pasé de tener 300, 500, 800 reacciones en los memes a solo tener 10 y me faltan aún 24 días de, dicha, de dicho baneo. ¡No! ¡No lo quiero duplicar! No sé por qué el, el, el duplicar no amplificar No sé por qué el dedito solito cuando hago ese movimiento amplifica Pucha Por eso a veces casi no le doy mercy a los jugadores Porque ahí sí sacan todos sus dotes ¡Uf! Uh, ¡No alcanzó! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! ¡No salió! ¿Cómo era? Atrás adelante, atrás... ¡No! Atrás, adelante, abajo, atrás. ve X. Ah, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó cómo era quesar. <risa> Un poco. No, te no recomiende. Eh, lo que más piedra me da. Es que fue una sola persona la que se ofendió con el meme. Me lo reportó. Y el algoritmo de Facebook dijo. Sí, una sola persona suficiente. Baneado el meme y baneado las cuenta. Y el perfil principal que me de, de los tres que administran la página, el perfil principal que es el mío, también me lo banearon 30 días. Y estoy como con rabia con eso, pero ni modo, me toca aguantar porque tampoco puedo volver a la versión clásica. Porque pierdo publicidad que tengo activa en Facebook y pierdo unas cositas ahí. Entonces tampoco puedo hacer eso. Estupidez, pues. me quito, uh, toma muchacho, toma y eso Bien. muere el primero. Y todas esas personitas que están dejando su aporte, que están llegando de ahí. De verdad, muchísimas gracias. si ah. la, guía, la tres veces eh, el juego, pero créanme que no es mi computador. No sé, y como que los servidores están malos. Y comienzan a laguear. Y ahí alguien dejó su toma de Don Romano. Esta vez no se está lagueando la notificación. Los estoy leyendo desde el celular, muchachos. es que si me demoro un poco... Bien, ah, no alcance, no alcance. Ya le agradezco a esa personita. Bien. Miramos los remates, dice que vamos a el vamos a hacer el que cerca. Adelante, atrás, abajo X. Y a Durango Luis y Richard gracias por ir dejando ahí su colaboración Igual Paula, esas personitas que han dejado ahí su, su ayuda para la página me, La verdad les agradezco mucho, me ayudan a, a ir poco Porque por lo que he investigado, si sí logro que la gente comience a reaccionar A las publicaciones en menos de los 24 días, eh, el algoritmo me quita el baneo Pero son unos pero completo uno. Baraca por lo menos lo conozco un poco más, aunque no he practicado sus combos. Eh, eh, eh, ¿qué? Durango Luis, <ríe> se me hace raro llamarte así, te quiero llamar por el del pueblo, pero mejor no eh, Pues no sé si, qué día de casa estuve de trabajo, no sé, que sea un domingo, un festivo Y verificamos si de alguna forma logramos que se comunique el juego Para poder hacer sala ¿Qué ¿Eh? ¿No sala? calmado, calmado, rojo, que esta vez no tienes tantas ayudas uy, se me está viendo jugar con barata bien uy, se me libra de la garra. Y de a poco, pero lo logramos. Y gracias eh, por compartir ahí el directo. Hijo, escucha o sea las personas que están compartiendo el directo que están dejando su relación. De verdad, me ayuda mucho. No sé por qué mi mente está que ese movimiento se amplifica. gasos de fuego. y satan blue sabía que lo tiraba. Creo que me leyó que lo va a hacer la brutality. Sí, creo que me la leyó. Y cayó, la leíste pero caíste. Tenemos ahí 35 compartidas gracias a esas personitas que han compartido en directo. Me ayudan mucho, mucho. Y vamos a estar a la próxima con, con Baraka. Se me está olvidando jugar con Baraka. Se me está olvidando. Se fue volumen al teléfono. <risa> el normal Y tenemos ahí 6 personitas conectadas. Ojalá si me pudieran regalar ese like. Esa reacción me ayudaría mucho, mucho. A ver si bendito facebook me puede quitar ese baneo. y bueno muchachos si hay alguien conectado ahí antes de que se me olvide estamos creando un grupo de gta 5 para tirar carreritas los días miércoles sea hoy los días viernes de la próxima semana si alguien se quiere unir a ese grupo es que me escriba al interno de la página me deje ahí su usuario y lo vamos agregando a ese grupito iremos con unos compañeros de trabajo que también eh, streamean y oh, me concentran concentro la pega es uh, uh, uh, uh. malo de, de concentrarse a liukan bien entonces, muchachos, si alguien de los que está conectado se quiere unir a ese equipo, solo que me escriban al interno, como les digo, me dan su usuario y ahí los vamos agregando a Discord. Yo les dejo mi Discord, los vamos agregando a Discord y para crear dicho grupo de GTA 5 Estoy atento a que creo que esta semana, a finales de esta semana si mal no soy o a comienzos de la otra, sale el trailer de Mortal Kombat 12. Y esperen reacción, muchachos, de trailer. La verdad, creo que hay muchas personas ansiosas porque salga el juego y el trailer y mirar el stop, obviamente, de los personajes que traerá el juego. Creo que muchos, muchos tienen, tenemos la expectativa de qué personajes vuelven, qué personajes descansarán. Aunque, pues, para mí, del 11, yo creo que ningún personaje, para mí, ningún personaje debería salir. Débora, que creo que es el personaje más odiado, de resto creo que todos pueden volver, y de la de los XL, todos, hasta los invitados. Se es desbloqueado más brutalities de cortado. Este es el que estamos haciendo de gas. Este es el primer golpe, el golpe de una brocheta de piernas. Ok. Y un lanzamiento hacia adelante okay. Uff. Me desconcentra la gas. No. no Aguántese, muchacha. Uff. Oh. Uff sale la casta bien excelente. Ahora acá. a ver? Uno no amplifica un movimiento amplificado de Cetrion es dañino porque puedes hacer un agarre rápido y te saca bastante sangre. Casi nadie. No muévete de ahí. Ah, me quedé en el rayo el sol. No, paila Ya perdimos. ¿Solo juegas este juego? No, Richard. Eh, precisamente le estaba diciendo que para la próxima semana cambiamos de dinámica. Suelo streamear los domingos, si es que hago stream, crisis, tengo toda los, la trilogía de crisis eh, Suelo, ahorita estamos empezando a streamear y queremos hacer un grupo de GTA 5. Los días miércoles y los días viernes por si se quieren unir eh, De vez en cuando streameo Fortnite, aunque ahorita con la última actualización tengo un error y por más que lo optimizo me laguea a la hora que hago stream Me laguea demasiado Entonces lo dejamos quieto También tengo la trilogía de Bioshock Ahí tenemos varios juegos Mortal Kombat XL Tenemos por lo menos unos 10 juegos Pero pues tampoco es bueno o sano Streamar tantos juegos Y pues de momento solo estamos con Mortal Kombat GTA Y Crisis uff aplastante Ojo con Fatal, ojo con Fatal Bien pues, Bastante rápido esa entrada Uf, me ganan todas No, justo cuando brinco, parece que supiera que iba a brincar. No, no te quedes. No, y se complicó la torre. No juega fútbol. Eh, tengo pez, bueno, ya no se llama pez, se llama e fútbol, pero desespera el juego porque se actualiza cada dos días y son actualizaciones de 15-20 gigas. De desespera mucho. FIFA, no soy amante a FIFA y FIFA generalmente permanece caro. Casi nunca lo uno, una sola vez lo vi en promoción y no sé por qué no lo compré. Pero de fútbol, fútbol, tengo PS17 actualizado a full, a tope. Pero no hay forma de poner un servidor para poder jugarlo en línea. aplazante Excelente. ¡No! Quería sacar el doble aplastante. Bien, este por lo menos esta vez no me hizo tanto daño. Se sí, triunfa. ¡No! Ah, ya puso tope. Pero y ese aplastante. ¿Qué? Bien, no se activa. Bien, tengo que sacarla con fatal porque casi no podemos. posible convencerse todos todo lo fatal y de memoria. ¿Cuál es tu. Eh, Luis? ¿Eh, ¿FIFA o PES? ¿Cuál te gusta más del otro? vamos allá, vamos allá Esa torre ya está hecha. Listo. Se vienen las torres de una a la vuelta. Excelente combo de doscientos que se Uf, uh, como le llevamos perfecta. Me desconcentré bastante. cetrion la hija de Crónica. Vamos, Mercy. Sí? Hace 30% de daño, 288 ochenta y ocho. ¿Por qué la da tanto? Y ahí fue la vaina. tus dioses frost acaso el gran espíritu no traicionó a tu tribu la castigó firmemente round one Fight. win. Round one, fight. Okay. Finish him. Hmm. Se me pilla como la patata. el de rumbo que suele tirarlo de uno. Uh no alcanzamos, le damos Sigue lagueando horrible el juego, no sé por qué me está lagueando tanto hoy. al último de la torre esta creo que después nos toca la torre jefe y otra torre igual a esta de una sola ronda Me, mm, me he cuenta. mata wins. Con Con Lago, cuidado que es un personaje bastante rápido para poder sacar las torre, la torre a la primera, si no, nos quedamos. Finito, a la primera y sin cambiar personal. qué? No, ¿qué pasó? Es muy fatal para poder hacer algo de daño. Excelente, pues muchachos, todos los que vayan ahí llegando, dejar su reacción, me ayuda mucho, mucho. Yo pues pensé que la perdía. Pensé que la perdía porque salió Scorpion con todo al comienzo y dije: la perdimos. Fatal. Decide tirarlo primero porque Robocop tiene una mala costumbre de tirar el Fatal de uno Cuidale Mercy Y hay que cuidarnos del Fatal uh. Ay no sale la brutalidad no se te la bastante O que escuchaba pelear. ¿Eso vamos allá? Vamos a ver. Bien. Uh, uh, uh, ¿no ¿Eso uh, uh, uh, Creo que se lo leo Creo que se leo que lo voy a hacer lo Brutal Bien, voy ese día que la hacía brutal y pero cayó y brinco Merci A Lucas no se le escribe un segundo y lo pone en una pared. todos los que se pasaron dejaron su reacción, su compartida, su ayuda para la página muchísimas muchísimas gracias, voy a acabar directo aquí, suelo transmitir dos horas, dos horas pasadas pero acabaré aquí con hora y media directo porque estoy teniendo bastante la con el juego la verdad no sé si sean los servidores o sea mi internet pero el lab está desconcentrando mucho y se me dificulta aún más así jugar Así que todas las personitas que pasaron por ahí, dejaron nuevamente, como les dije, su reacción. Me ayudan mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias. Mañana, con el favor de Dios, volvemos a la misma hora. Y por lo menos hoy acabamos las torres del tiempo que estaban pendientes. Muchachos, muchísimas gracias a todos los que se pasaron. Y hasta mañana. Hola Jairo, ¿cómo vas? <ríe> vas llegando y yo voy acabando directo Usa a Scarlett Listo, espera un segundo Iba a terminar directo Porque estoy teniendo mucho la... No sé si sea el juego No sé si sean los servidores del internet Voy a utilizar a Scarlett no voy a poder complacerte Le acabo de dar un totazo al control Pero no se haya dañado Ya que vas llegando que iba a acabar, que a acabar directo porque el lag eh, me tiene bastante fastidiado. Dame miramos a ver qué hay acá y e intento hacer una torre del tiempo, rapidito. No, qué dice? voy a repetir algo que ya hice. Sí, porque acá no puedo usar a Scarlet hacer algo rápido termino directo porque quiero verificar un poco cambiaron todas las torres del tiempo justo ahorita que tengo bastante la en el juego hice las torres relativamente rápidas y ahorita cambiaron todas yo más jairo como va todo como estuvo tu día hoy vamos a ver si hay algo rápido por hacer hay tres. Ya está, para cargar el tema de las torres, me genera la. O sea, rápidamente a ver qué. Algo rápido, algo rápido, muchachos. Ya me había hasta despedido. Toco aquí cancelar la despedida. Para complacer a Jairo, un seguidor fiel que está en todos los directos, sea de Mortal Kombat o no sea de Mortal Kombat. Siempre pasa aunque sea saludar. Incluso Scarlet ahorita rato, creo. En un momento el directo. Creo que comencé jugando con Scarlett, Una de las torres rápidas la hice con ella. ¡Oh! ese movimiento si sí, tú agarradas para poder sacar la brutality y ahí sacamos la brutality <risa> rápidamente Esta vez no la tanto no sé si eran las torres del tiempo pasadas pero estaban súper lagueadas súper lagueadas no sé si esta vez escuche mejor el micrófono en los streams anteriores me di cuenta que tenía problemas y yo hoy al solucionar uno dejé otro problema y es que dejé muy muy pequeñita en la, el recuadro de las alertas y se ven chiquiticas por allá chiquiticas casi no se ven me toca arreglar eso ¿A para mañana unirte a Kitana. nunca traicionaré a Xiaokar entonces enfrenta las consecuencias Scarlett round one. fight ah no sé por qué canceló el combo Uy, me la comí completito. Sino como raro esa... Esa frase que dije ahí. He calculado los movimientos. ¿Por qué brincó? No lo ordené. sale a la brutalita y le damos merce muy cerca sale la brutalidad y se le dice muy cerca se acercaba mucho pero alcanza a salir la brutalidad No sé por qué no he creado más variantes de esta le volvemos con otra variante. Recuerden muchachos, todos los que vayan pasando por ahí, dejen su like me ayudaría muchísimo, muchísimo la verdad. Creo que ha dejado al lado del fuego. Me estaba la guiando mucho, mucho, no sé si eran las torres del tiempo anterior, pero tenía demasiado lado. Esta vez lo veo andando mejor. No sé por qué los servidores se wow. Resta en muchos errores. Hmm. Hablando de la... Sí, pero con toda esta de... Vez... intentemos uh. hacerle el aplastante no creo que eso lo dio y en la brutal eh. pa pa pa uh, ojo oh, con sus agarré mal tirados Vamos estamos con ¿Qué brutality que más muchachos como va todo esa personita que tengo ahí conectadas venga su hola aunque sea me ayuda mucho, me ayuda mucho con su relación también. Say Richard, se fantasmita. Pero vale, vale, vale. Ha ido mejorando el lag, pero desespero cuando el juego se pone así. es el único personaje que apenas tiene fatal lo suelta de uno. Si no se nos anda con, con marcadas. Y constante. Ando en fantasma en el stream. <risa> Pero válido, válido. No hay problema. Y, oh, pensé que se ha activado fatal. Estoy seguro, si con esto saco alguna de una brutal vamos a intentar. ¿Salió? Mm, no. Pensé que en esta parte podía sacar brutalidad, pero no fue así. Plat. ¡Uh, se me libra. ¡Uh, qué mentira! La brutalidad como que no salió, como que no salió No sé por qué no carajo salió la brutality si creo haber hecho los tres agarres. Si sí, sí, yo conté tres agarres, no sé por qué no salió la brutality. Me libra del segundo aplastante. Por pelito, Rana a se mi libra del segundo aplastante. alcanzar el movimiento. Ah, pero me lo cago todo. salió piensa de colémica <risas> toda la vida toda la vida estamos yo estoy con la expectativa del 12 el 12 tiene que verse real o sea las brutalities y la fatality en el 11 tienen que ser la locura en el 12 tienen que ser la locura pero a la ver al fin cuando van a tirar el trailer el esto qué personajes salen cuáles no Casi sí, seguro que vuelve Smack. Es, es un excelente personaje y la comunidad lo está pidiendo, lo más seguro que vuelva. Ah, tiene ayudas. no tiene el teleport no puedo hacer ese movimiento para despistar al enemigo no! ¡Oh! por pelo de rana calva bien, que como el negrito que se activa, no se activa si se activa y se activa la brutalística mira Aparte una torre bastante larga, específicamente, aunque es una skin. eso terminaré esta con mi personaje favorito del juego para terminar directo, muchachos. Ya compré a Jairo utilizando a Scarlet. Me toca practicar un poco más para obviamente sacar combos más largos. Pero tengo un poquito abandonado al Guasón, que es mi personaje favorito. Round 1. Fight. Allowed, uh, pelo combo. Uh, pelo Ah, lo peor y me quita en el perfecto. El impecable. uy son sí me ganó. Plazante. Uy, uh, no. Cancelar el movimiento. La, puerta la muchachos excelente le damos mercy con la pero le damos mercy ¿Le Joker quiere hacer la Brutality? No la pudimos hacer No la pudimos hacer la Brutality Batman va a decirles que soy Madón y asesino Pero siempre hay ocasión Para mejorar la sangre Fatality The Joker wins. Volvió la... contento que se había quitado, pero volvió. Round 1. Fight. Uh, no sé por qué le he separado de TT. ¡Oh, Y sí. Ah, hay que hacerle la pasante. Uh, ese es el malo está pasante. Es fácil de cancelar. Hacerle parada de TikTeré, pero ahora sí no se la <risa> como. Por intentar hacer la y parada de TikTeré, le la rica. <fíats> ¡Oh! Creo que no se la, va a comer. Yo soy la Taca, no taca, <laughs> <patrón> ataca. ah, se sí, ataca, te la comiste. No se la comía eso, tiene cambio de personaje y el segundo tercer nivel de la torre Sacar el combo del 40%, pero tampoco es que no se haya ido tan bien. Ah, la pelamos. poco su pasar la sopa también bastante bien lo no sé que ¿no? Es... ¿Qué groserías, Baraka? Eh, Baraka no. Eh... cabal. el <ríe> nombre de una política un poquito polémica acá con un cabal. Ah, de Colombia. Es Cambio, no lo ha cancelado y todo. No, ahí sí quiero cancelar y no cancela. Yo lo salvaré. fatal el cuerpo en serio apenas tiene que estar tal lo tira qué personaje tan cansón tres veces que no quiere salir wow, Es al aplastante justo nos tocó repetirla tanto pero grosería grosería ese cabal y creo que terminamos torre joker versus joker Estamos pelando el último, los últimos tres golpes de pongo. Bien, qué raro colector jugando sin utilizar el teleporte. muy extraño que comenzará. Adiós. Round no sé os bastante de bonito, pero. Qué desesperación tan grande que no me cancele cuando quiero. ¿Quiere poner pesado? Si es bastante extraño coler jugándose jugando sin utilizar el teleport cada 10 segundos. Era lo que esperaba. The Joker wins. Son cuatro personajes las que nos quedan. A ver sacamos rápido. y las dos horas, muchachos, en directo y un poco más y se excelente pues este, este muchacho con la lenteja como hace para cancelarle uno de todos los minutos ¿Fue eso? No sé ni cómo lo cubre. ¡Oh! ¡Qué mentira! Ese movimiento no llegaba ahí nunca. Bueno, la máquina te quiere ganar. Se inventa una. ¿No quieres, papas. Bah, ¡Qué mentira! Yo no tiras ese movimiento. Mantiene en proceso como de 500 metros, mano. Uf, repelamos los últimos tres movimientos que son los que suman el 40% en el combo. Uuuu, oh, te la pepeza, basta. ¡Ay! Uh! No, que te ¡Ay! no. Mira que esperé que diera un paso más. Para sacar la brutality quedaron muy pequeñas las, las, las alarmas hoy, no alcanzo a ver quiénes son las personas que están dejando y de su participación estoy jugando sin las gafas, eh, Lidis, creo que es, gracias por seguir la página no sé, siempre juego sin la gafa y me quedaron en el cuadro de las alertas hoy muy pequeño por lo que le envíe la resolución a OBS, no alcanzo a leer muy bien quiénes son esas personas que están dejando de soporte pero de todas formas muchas, muchas gracias Voy ah, intenta a intentar sacar la brutalidad del carro Voy a intentar Nos alejamos, nos alejamos del ¡Uh, opa! Uh, ah, bien Ah, él no en, en agarrable entonces Bien, pero esta es la hora que quería enviarlo Es pecho pecho, que este sabe lo que quiero hacer Carlos, gracias por seguir la página Bien, vamos a ver, vamos. Ay, me alejó, me alejó del vehículo. Déjeme te fatal. forma girarlo donde está el vehículo uh, ah. no salió no salió, no salió Osionfish. Uy, no te fuego. Uf. Uy, me está haciendo más daño. ¿Cuánto pimiento es? 80 mil de daño. Perfecto. Uh, solo que le vas a la brutality. Ah, me alejó mucho, me alejó mucho para hacer. traje que quería hacer una brutality y me gana la ronda no sé por qué no le hice la, la brutality de agarre La justo cuando le hice la y la clásica y se vio como elegante como elegante el lag justo ahí lo puse en cámara lenta la el juego justo o sea cuando el lag te da como ese efecto elegante en el juego pero la guió justo en ese momento de un no efecto bacano Y herley, gracias por seguir la página Espero estar leyendo bien los nombres Estoy jugando sin las gafas Y nos vemos bien Kegan ¡Ah! El combo No sé por qué No cancela Ay, si sí cancelaste si sí, justo la guía de juego. Movimiento del guasón es bastante sencillo que los jugadores te lo consiguen. No, pues si no es eso lo que quiere hacer, no sé por qué carajo hace es eso. Bastante sencillo. La mujer. Yo lo salvaré. Mira, lo siento. Mira, mal... ya. supo siento. secarse Me gustó Tacón de tener que atacar. Me gustó, me pongo más margarillo que la fonda porque le saca la brutal. Fatal. Bien muchachos terminamos directo con este fabuloso Vitality de, de Guasón, gracias a todas las personas que se pasaron y dejaron el soporte para la página, esta vez ahora sí me despido. Y espero que todos sigan teniendo un resto de noche bonito y nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias a todos los que se pasaron los que estuvieron ahí, de verdad muchísimas gracias. Chichi, gracias ahí por ese... Chichi. Y muchachos, hasta la próxima. Gracias, gracias de verdad a todos los que estuvieron ahí.